tenía un peso muy grande era un personaje muy importante que nos hubiera ayudado a tal vez a revertir esto pero no quiso hacerlo ni siquiera nos respondió por qué no, no quiso hacerlo él mandó notas revistas su libro que escribió considerando que eso era prueba en, eh, en ese momento en el juicio eso no, no no con no iban a leer el jurado no iba a leer no claro, los mandó a leer no no no, no mm. sí claro que no iban a leer eso no, no se ha leído eso en las audiencias pero él, yo creo que ha sido un cálculo político de Carlos de Mesa yo pienso que es por por ganarse amistades en Estados Unidos él no, no, no va a declarar Susana creo que Juan Patricio se queda corto y se queda corto en, en el relato y creo que hay que expresarlo al pueblo de Bolivia no eh, a Carlos de Mesa se le pidió por favor que sea testigo Se le mandó notas escritas Juan Patricio estuvo horas y horas Ante sala esperando A Carlos Mesa para decirle eh, eh, Mandamos a los abogados Para que hablen con ellos Para que hablen con su abogado Él me mandó a pedir a mí El video de, los de, de, de Sucre Que había declarado ya, Para allanar todo Nosotros le proporcionamos el video Hicimos todo Lo que no hicimos es increparlo públicamente Porque no queríamos que esto se convierta en una cuestión eh, de, Se ingrese en la pugna política partidaria No quisimos expus, exponerlo así ah. eh, Lo de, cuidaron lo, lo cuidamos, pero él no respondió la gentileza de lo ninguna forma Lo cuidaron con la mejor intención Con la mejor intención Hasta, hasta que llegara a, a, a la pero, Florida pero, Claro, pero ahora hay que decir las cosas con su nombre Carlos de Mesa es simple y llanamente cobarde no quiso ir a dar la cara en los Estados Unidos frente a Sánchez de Lozada y Sánchez Versailles. Pongámoslo así, hicimos esfuerzos hasta el final. Ya cuando el proceso estaba avanzado, ya, ellos habían mandado el video y su libro, diciendo, eso no servía para nada, no servía. Lo, pedimos a los abogados de Estados Unidos que se contacten con Carlos Mesa, que hablen con el abogado de Carlos Mesa. ¿no? Y él nos dijo, nos dijo que... Bueno, a lo mejor siempre podía, pero ya en abril pasé, no en marzo. O sea, abril era demasiado tarde. O sea, él puso fecha para el Sí, sí, el y, y algunas Y no argumento, perdón Rogelio, te hago una, una preguntita en el medio. ¿No fue Carlos Alarcón, su abogado, el que, el que le hace el trabajo público ahora a Carlos Mesa, más o menos como Eric Foronda se lo hace a Sánchez de Lozada, el que dijo... Ya declaró en Sucre y con esa declaración es suficiente, vamos a mandar esa declaración eh, y con, eh, ahí, con eso acaba. Él, no, pues, él, él, él, él dijo así y lo puso en el memorial Exacto. que firmó Carlos de Mesa. Dijeron eso. No nos, no nos dijeron que iban a actuar de esa forma, lo conocimos apenas eh, unos días antes del inicio del juicio, cuando el, eh, habían mandado directamente al juzgado y el juzgado, el juez, en ese tema de control de tiempo, les digo, nos, nos pasó cuando ya era un poco, estábamos fue, fue, casi prácticamente en offside, ¿no? y, y nos enteramos de eso y, y, y nos llamaba la atención de que un abogado que no conozca las leyes de los Estados Unidos haya realizado eso. Es más, precautelando, precautelando el hecho de que pudiera no querer confrontar a Sánchez de Lozada y Sánchez Bermejo. Inclusive nosotros habíamos visto la posibilidad de que haga una declaración aquí, en Bolivia, y que se lo grabe por video. ¿Y se envía eso? Y, claro que, obviamente, había una formalidad. Tenía que ser una declaración jurada ante a, a, ante una autoridad reconocida. ¿Y sobre esa? posibilidad que argumentó Mesa y que argumentó Alarcón no hubo argumentos o sea y eso también resulta indignante nunca no contestaron se a hablar con las víctimas les hicieron hacer antesala y antesala y antesala y nota y nota y no hubo respuesta cuántas veces usted fue a buscar a Carlos Mesa yo llegué a su oficina unas seis veces le dejé dos notas tratando de ubicarlo porque como es un personaje que tal vez lo buscan mucho, tratamos de ir temprano y lo esperamos en la puerta. Llega, lo encontramos y le decimos por qué estamos ahí, ¿no? ¿Eh? Pero él nunca llegaba. Nos encontrábamos con su secretaria, la secretaria nos decía, bueno, no, lo, no tiene tiempo, que no lo ha considerado. Bueno, otra nota más y otro día más. Bueno, que hasta que al final, como dice el doctor, nos hemos enterado de que ya había enviado sus revistas, su, su, su, libro, su, libro. su libro, bueno y algunas cosas más que no nos han ayudado pero él nunca para... habló con usted con No, Patrick? para nada, para nada nunca para lo nada. recibió no nunca, por eso a ninguno hemos ido toda la directiva que conformamos nosotros eh, me han preguntado si tengo o no el valor de matar y yo dije que no y eso está grabado. Eh, es decir, dejó claro que en el gobierno de Goni hubo un plan de matar. Porque si yo soy el vicepresidente y me dicen, yo eh, me han preguntado si tengo el valor de matar y yo digo que no, es que ¿quién se lo ha preguntado? ¿No es cierto? Claro. Eh, ¿Por qué se aleja de ese gobierno? Eso está claramente eh, expresado en, en su texto. Eh, es así. ¿Crees que si Mesa hubiera dicho simplemente esta frase... ¿Simplemente esa frase que he citado textualmente, el fallo del juez hubiera sido distinto? El gran problema de Carlos Mesa es que no mira de frente porque está demasiado preocupado por mirarse el ombligo. Y en esa medida él no encara las cosas, es su estilo político. ¿Qué tal si Carlos Mesa iba hasta Estados Unidos con toda la valentía que correspondía al haber dicho lo que dijo, llevaba esa grabación, la mostraba y repetía... ...se reafirmaba... ...sobre esa declaración en el juicio... ...yo creo que el juicio tenía otro destino... ...pero no, no le pidamos a Carlos Mesa... ...que sea valiente, que sea determinado... ...porque Carlos Mesa no es así. Que el juez manifestaba que quería tener... Ver ...un plan, un plan del, de la masacre... ...un plan probablemente firmado... ...por Sánchez de los Ades y Sánchez Bersaí... ...y ocurre que eso no hay... En los, ...en los procesos de graves violaciones... ...de derechos humanos... Eh, ...los que se cometen masacres... ...o se han cometido... Ah. Eh, Difícilmente se ha mostrado que había planes de esa naturaleza. Se lo hace, en, se prueba eso en función de lo que se llama prueba indiciaria, que nosotros lo presentamos, ¿no? O sea, eh, presentamos la declaración como de Víctor Hugo Canelas, que dijo que en determinado momento su análisis de, de, de ellos interno en el, el MDR, en la cúpula, en cierto círculo de poder, era que iban a tener que provocar la muerte, la represión militar y la muerte para vencer a la protesta social. De ahí nuevamente la importancia de que alguien dentro del gabinete alguien cercano, alguien como el vicepresidente por ejemplo eh, haga una declaración, eh, eh, es decir el resto de las declaraciones no servían eh, eran importantes y, y, to y todas había que verlas concatenadas porque además teníamos notas que ordenaban la movilización militar firmadas por Sánchez de Lozada como capitán general. Pero obviamente estas notas nunca dicen, pues, y no solamente pasa en este caso, sino en multitud de casos en el mundo, no, no dicen pues, vayan a matar, utilizan eufemismos como use la fuerza necesaria, ¿no? Ese tipo de cosas. Así pasaba inclusive en, en el tema eh, del genocidio provocado por, eh, en, en, la, en la Alemania nazi, ni siquiera ahí había órdenes expresas de matar, había simplemente órdenes genéricas, ¿no? Uh -huh. Y en este caso teníamos esas órdenes. Pero sí, adicional a esa, a esa prueba sin lugar a dudas que el, el testimonio de Carlos Mesa habría sido fundamental. Utah ni